Ok. Eh, buen día, bienvenidos. Saludamos vamos a los invitados. Hoy vamos a conversar sobre derechos de autor y los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos en mesa a Fausto Dienrich, el director de Derecho de Autor de Indecopy, a Miguel Morales Chimo, director de Hiperderecho, y a Renato Constantino, quien es especialista en Derecho de Autor y derechos de las Personas con Discapacidad. El propósito de esta mesa es generar información, conocimiento, tanto para las personas con discapacidad visual y auditiva, y pero también de los otros segmentos de discapacidad, eh, sobre cómo podrían acceder a las obras culturales, también para los creadores de obras culturales, de cómo podrían apostar a ver, eh, a visibilizar a este conjunto de personas, que en el Perú son casi 3 millones de posibles, de posibles consumidores, pero también para nosotros quienes somos adaptadores de contenidos culturales para hacerlos accesibles, de que con qué elementos legales y jurídicos podemos contar para acceder a estos contenidos más allá de la negociación eh, directa que podemos hacer con los creadores de estas obras. En este caso, por ejemplo, eh, para el caso del Festival Cine, hemos tenido que negociar con los directores productores de los contenidos audiovisuales para que no cedan los derechos de exhibición, pero también el derecho de eh, adaptación, entre comillas, de los elementos de accesibilidad, para que eh, puedan ser accesibles a las personas con discapacidad eh, visual y auditiva. Vamos a hacer una primera ronda de unos cinco minutos, en el que cada invitado se va a presentar, va a mencionar un poco lo que hace, un poco a la institución que representa, y posteriormente vamos a hacer un poco, vamos a tener un tiempo ampliado en el que ya se va a, digamos, eh, ceder información de una manera un poco más eh, profunda, más detallada. Empezamos con eh, Fausto Bien Bienrich, director de Derecho de Autor Team de Copy, a quien le agradecemos su participación y le cedemos la palabra. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los organizadores por la invitación que nos hacen. Eh, Corrígeme, José, tengo cinco minutos, solo presentación, ¿verdad? Sí, cinco minutos para Perfecto. presentar su persona, su institución, y de ahí ya, digamos, profundizamos en el tema Perfecto. que nos convoca. Perfecto, muchas gracias a todos. Mi nombre es Fausto Bienrich, me desempeño actualmente como director de la Dirección de Derecho Autor, y bueno, eh, el, el, el, la invitación coincide con un encargo que tuvimos hace uno, unos cuantos años al asumir la, la dirección, y fue de alguna manera tratar el tema de... Discapacidad visual y derecho de autor Básicamente en el marco de lo que era Este instrumento normativo El Tratado de Marrakech ¿no? Entonces Creo que va a ser una oportunidad interesante Para profundizar en algunos aspectos Muchas gracias eh, Gracias, continuamos con Miguel Miguel Morachimo, quien es director de Hiperderecho, adelante Gracias José, gracias, eh, yo soy Miguel Morachimo Soy abogado y soy director ejecutivo De Hiperderecho, somos una Organización sin fines de lucro que se dedica a la investigación y la, difus la difusión y la defensa de los derechos fundamentales en entornos digitales. Nosotros estamos convencidos de que la tecnología debería ser un instrumento y una herramienta para que todas y todos eh, nos desarrollemos personal, profesional y, y, y democráticamente a nivel cívico, eh, y investigamos todo el tiempo cómo la tecnología puede funcionar a favor de nosotros y no en nuestra contra. Así que una de las uno de los grandes derechos que la tecnología nos permite ejercer es el derecho de acceso a la cultura y al conocimiento, y es desde ese, desde ese punto de vista que estoy muy entusiasmado y lo felicito por haber puesto más de una mesa en este festival sobre estos temas, que, que de los que se habla muy poco en nuestro país, eh, así que tengo mucho, mucho entusiasmo de, de participar y de escuchar las experiencias de otras personas también, además soy uno de los líderes del capítulo local de Creative Commons Perú, eh, sí. así que ya les contaré un poco más también de eso. Sí, importante, queríamos tener este, un invitado de la comunidad de Creative Commons, pero no hubo suerte, pero gracias por anotarlo, porque sin duda es una de las variantes legales que empiezan a surgir, que empiezan a ser interesantes porque intentan democratizar de cierta manera el derecho de acceso a la cultura y hay que compartir también las obras culturales. ¿no? Seguimos con eh, Renato Constantino, especialista de, en Derecho de Autor y en Derecho de las Personas con Discapacidad. Adelante Renato. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Renato Constantino. Yo soy abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también soy docente. Allí trabajo eh, temas eh, principalmente relacionados con derechos de personas con discapacidad. Eh, y en los últimos tres, con la red iberoamericana de expertos en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que tienen eh, a su cargo un observatorio para ver la implementación del Tratado de Marrakech y en donde estamos eh, trabajando para ver cómo se está llevando a cabo el proyecto de ley que busca implementar, no solamente ratificar el Tratado de Marrakech, sino implementarlo correctamente. Ok, gracias Renato. Ahora seguimos en una segunda ronda, la tercera ronda va a ser eh, reflexiones, preguntas, comentarios del público. Le demos el turno para un poco eh, variar eh, el primer turno que le cedimos al señor Fausto. Vamos a empezar con Miguel. Miguel, un poco para que amplíes cómo, de cierta manera, eh, la norma jurídica, el campo jurídico legal, eh, puede ser accesible para las personas con discapacidad como consumidores, pero también para los creadores y también para las personas que, como en mi caso, intentamos adaptar contenidos culturales para las personas con discapacidad visual y auditiva y otras colectividades, y a veces eh, nos chocamos contra la pared, esta pared que eh, parece en muchos de los casos eh, un poco complicado de saltar, que es el tema de los derechos de autor. Gracias, José. Eh, bueno, sí, yo la verdad es que no sé qué tanto sepan previamente de derechos de autor nuestra audiencia, y tampoco creo que haría justicia tratando de resumir o explicarles eh, cómo funciona el sistema. De pronto, Fausto es un mejor interlocutor para esas cosas que yo. Eh, yo lo que quería era apuntar tres cosas desde, o sea, tres observaciones desde la mirada de, de la accesibilidad eh, a estos temas. La primera es. Eh, y eso es un buen preámbulo para quien se aproxima a tratar de entender y a tratar de hacer incidencia en materia de derechos de autor, es eh, que el derecho de autor yo creo que tienen, incluso tiene un mal nombre, es decir, no solamente a veces tiene una mala reputación en muchos círculos, sino que yo creo que incluso el nombre es muy parcial, eh, la frase de derechos de autor yo creo que no termina de comprender lo que significa realmente esta política pública de acceso a la cultura y al conocimiento, porque eso es lo que es, los derechos de autor existen y se crean, no con la intención exclusiva de darle eh, dinero, riqueza o, o, o valor eh, a los creadores, sino también, y en igual, con igual énfasis, se crean también como una manera de facilitar que las personas, eh, como tú o como yo, accedamos a la cultura y al conocimiento, bajo ciertas reglas, bajo ciertas excepciones, en ciertas circunstancias. Pero en, y en ese sentido, entonces, así como se puede hablar de derechos de autor, se puede hablar también, se puede hablar también de derechos de los usuarios, eh, de los consumidores, de las personas que accedemos a las obras protegidas por derechos de autor. Nosotros también tenemos derechos. Eh, hay, algunos de esos derechos eh, no son muy naturales y, y por eso a veces no nos damos cuenta, ¿no? El derecho, por ejemplo, el derecho de cita o eh, el, el derecho a poder eh, eh, fotocopiar o poder eh, eh, copiar eh, pequeños fragmentos de una obra para fines académicos, ¿no? Son derechos eh, con los que todos quienes hemos estudiado o hemos esto, eh, seguido alguna instrucción superior nos hemos, nos hemos familiarizado y que, y que, claro, perdemos de vista que que también son una, una, una expresión de los derechos de autor, ¿no? Y en ese sentido yo creo que una, una característica que tiene nuestro sistema de derechos de autor, y tú lo apuntabas en tu introducción, José, es que aunque tiene, le da todos estos derechos al autor, al mismo tiempo pareciera que los derechos que le da a los usuarios, a los usuarios son, son mucho menores y están regidos, y esto, bueno, es, así, así funciona nuestra ley, están regidos, por exactamente lo que dice eh, la ley, exactamente la literalidad de la ley, ¿no? Es muy famoso el caso eh, de hace muchos años en el cual las bibliotecas, por ejemplo, solo podían prestar material impreso, y al solo poder prestar material impreso no podían prestar obras audiovisuales, pese a que hoy por hoy las bibliotecas también son un gran repositorio de, de material audiovisual, ¿no?, eh, y no podían prestarlo porque la ley decía la palabra impreso, ¿no? eh, Desde que se cambió la ley y se eliminó esa palabra, ahora las bibliotecas también pueden prestar material audiovisual. Entonces, ese es el tipo de rigideces que la ley nos impone y con el que tenemos que navegar. Eh, y en particular, yo creo, las personas con discapacidad eh, merecen un tratamiento especial en, en, este, en, en este contexto. Probablemente Renato... Eh, articulará muchísimo mejor eh, las razones por las cuales ese tratamiento es, es, es meritorio. Yo quiero apuntar que nuestra ley eh, peruana, aunque ha empezado ese camino, eh, todavía es muy corta, ¿no? Eh, actualmente la ley solo contempla la situación de las personas invidentes, como si esa fuera la única forma de discapacidad que existiese, eh, y, y impone ciertos requisitos para... Cuando se van a hacer accesibles obras protegidas por derechos de autor para su disfrute por parte de personas invidentes. ¿no? Eh, tú mencionabas en, en la charla previa, por ejemplo, nuevas formas de accesibilidad, ¿no? o sea, nuevas, nuevas cosas que están haciendo, como la, el, el, el, el pasar los textos a lectura fácil, por ejemplo, ¿no? Que, eh, eso sería una transformación tan radical de una obra que necesitaría de un permiso especial para su autor, de, por parte de su autor. Es algo que, que la ley todavía, o sea, si tú te mandas a hacer eso, probablemente estás cometiendo una infracción a los derechos de autor. ¿no? Esto, entonces yo creo que nuestra ley y el sistema de derechos de autor contemporáneo, se ha desarrollado de manera desigual por parte de derechos para los autores y derechos para los usuarios. Hoy tenemos muchos derechos para los autores, todos los derechos para los autores, todos los derechos reservados, y muy pocos derechos para los usuarios. E incluso dentro de la isla de derechos para los usuarios, ahí es donde todavía están mucho más relegadas las personas con discapacidad, quienes eh, son literalmente una nota al pie en la ley todavía y lamentablemente. Hay, hay varios esfuerzos de política pública a nivel internacional, para empezar a cambiar esto, eh, y esperemos que eso suceda, pero lamentablemente en, en, en nuestro sistema legal tenemos este sistema de excepciones y limitaciones, tenemos la regla de los tres pasos, etcétera que hacen que cualquiera, cualquier excepción que se ponga en la ley de derechos de autor tiene que estar bien descrita y tiene que ser lo más detallada posible porque eso es lo único que se va a poder hacer. No se puede interpretar por analogía, no se puede interpretar extensivamente una excepción, y eso ha sido un, un, un, gran, un gran esto una gran limitación. ¿no? El, esa es la, mi segunda observación. La primera es esto, derechos de autores, y derechos de los usuarios. La segunda es eh, el, el, el espacio reducido que todavía tienen eh, las personas con discapacidad y sus derechos, su derecho al acceso a la cultura y al conocimiento en el, en el contexto de la ley de derechos de autor y de nuestras políticas públicas al respecto. Y la tercera, quizás es un mensaje más esperanzador, eh, que es que eh, las cosas no solo no deberían ser así, sino que, como cualquier sistema vivo, eh, no solamente depende de que el Estado cambie las cosas o que la autoridad de derechos de autor cambie las cosas, sino que también depende de autores y creadores. ¿no? Si, si ha, entre nosotros hay autores y creadores, entre nosotros hay eh, personas eh, que ponen a disposición del público sus obras. Eh, estoy seguro que solamente por estar mirando esto ya eh, tienen una sensibilidad especial respecto del, del, del problema de las personas con, con discapacidad y de su, de su realidad eh, Yo les comentaba que yo además soy eh, uno de los líderes de Creative Commons Perú Y las licencias Creative Commons o Creative Commons eh, son una alternativa de licenciamiento Que cualquier autor o creador puede y tiene a su disposición para cuando crea algo, cuando saca una, un set de fotografías, cuando saca un, un cuento, cuando saca una novela, cuando escribe para su página web, eh, los autores y creadores tienen a su disposición de manera gratuita la posibilidad de añadir esta licencia eh, Creative Commons eh, a sus obras y en virtud de esta licencia puede concederle permisos especiales a las personas que accedan a su licencia, ¿no? Estos permisos, o, si ustedes van a, a la página web de Creative Commons o lo buscan en internet, van a ver, ustedes es como un, un, un menú en donde ustedes pueden elegir qué permisos concederle a las personas que accedan a sus obras y ustedes pueden decir, mira, yo estoy de acuerdo con que tú uses mi obra, de pronto la, le hagas transformaciones, eh, le hagas obras derivadas, pero no quisiera que eh, los uses para fines comerciales, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser una licencia muy compatible con el espíritu de la accesibilidad. ¿no? Eh, de la misma manera yo podría decir, oye, si, si tú quieres, transforma la obra, pero el resultado de la transformación tienes que compartirlo en los mismos términos en los que yo estoy compartiendo de la obra original, ¿no? que cualquiera lo pueda ver, que cualquiera lo pueda acceder, etcétera. Entonces, eh, yo creo que también del lado de los autores y los creadores, ya sea por, por desconocimiento o por apatía, ten. Tiene, es necesario que, que se compren el pleito de la accesibilidad, es necesario que se compren el compromiso y existen instrumentos y herramientas a disposición de quienes crean cultura para cada vez generar un entorno más rico eh, de bienes culturales accesibles. ¿no? Esto, si ustedes quieren conocer un poco más de, de Creative Commons, los invito a creativecommons.p, en el chat de Facebook voy a poner también el enlace, y también voy a poner el enlace a la web de Hiperderecho, eh, en donde nosotros trabajamos y monitoreamos eh, mucho de lo que está sucediendo en el espacio de las políticas públicas y el acceso a la cultura y el conocimiento en tecnología. Eso es todo lo que quería compartir en este, en este momento, pero encantado de, de escuchar sus preguntas y comentarios. Gracias. Gracias Miguel, importante lo que detallo, porque de cierta manera para generar políticas de inclusión, tenemos que acercarnos consumidores, creadores y adaptadores. ¿no? Y de cierta manera que empiecen a surgir nuevas iniciativas de propuestas de contemplación de derechos como Creative Commons, que es una muestra de que la sociedad, al ser dinámica, demanda, eh, digamos, eh, nuevos campos jurídicos. Le vamos a ceder el turno a Fausto. Eh, para que nos cuente un poco el trabajo de Indecopy en este rubro, y de cierta manera eh, políticas hacia el futuro que contempla para que eh, el caso de los derechos de autor sea un poco más permisivo, de que eh, las personas con discapacidad se puedan acercar con más, mayor facilidad a la cultura, pero también eh, políticas que eh, incentiven de cierta manera a los creadores para que, eh, ...incluyan elementos de accesibilidad en sus creaciones. Bienvenido, Fausto. Gracias, José. Sí, bueno, ante todo, efectivamente, coincido plenamente con que el camino es largo... Eh, ...pero también es importante reconocer que se está avanzando. Eh, con ocasión del, de, este, del, de todo el, el entorno que ha significado Marrakech... ...y su, y su posterior implementación, eh, bueno, evidentemente que el tema de los derechos humanos todavía no está eh, 100% garantizado como quisiéramos, ¿no? Me refiero a que evidentemente el camino eh, es, es todavía aún largo, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo de, de los diferentes países y eh, estados. Es eh, eh, si decir, solamente con una pequeña, una pequeña aclaración, en, cuando se estuvo haciendo el estudio para lo que era la implementación, o perdón, para las negociaciones de lo que es el Tratado de Marrakech, el Perú era uno de los pocos países... En que habían implementado, o que tenían entre sus normas, normas de excepción, a fin de garantizar el derecho de personas con discapacidad visual, ¿no? Evidentemente que este es una, un reconocimiento que se hizo, éramos uno de los pocos países en los cuales había esta, estas excepciones, lo cual evidentemente no obsta a que pudiesen, eh, a través de otros tratados, otras negociaciones, poder extenderse algunas posibles excepciones en, y las que eventualmente se dieron en, en torno a Marrakech. Evidentemente que el tema de, de derechos humanos, eh, como mencionaba, si bien es cierto, aún no está 100% garantizado el tema de, o aspectos claves como el, de, el tema de la total accesibilidad, el derecho de las personas a, ten, a la cultura, al entretenimiento, porque hay todavía una serie de, de aspectos que hay que concretar. Eh, coinc, considero que el tema de los derechos humanos hay que eh, concatenarlo con el tema de los derechos de autor y no verlo como una, un sistema de, de, de, de conflicto, ¿no? Estamos convencidos de que el, uno de los caminos es lograr los equilibrios necesarios para poder lograr el cumplimiento, la plena accesibilidad, por ejemplo, en el marco de lo que es la, eh, la accesibilidad, que se, que se establece en el tema de los tratados e instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Visual. Entonces, en ese sentido, considero que es importante buscar puntos de convergencia, porque, primero que todo, ambos, en ambos están en cursos aspectos de derechos humanos. El derecho de la accesibilidad, pero por otra parte también el derecho a que las personas puedan disfrutar de la labor creativa que desarrollan. Convergencia también por cuanto es importante crear eh, los incentivos a través del derecho de autor, los incentivos necesarios para que los autores puedan, creen cada vez más obras, este incentivo va a generar, por otra parte, también eh, que más personas puedan tener la oportunidad de acceder también a estos productos culturales. Evidentemente que esto siempre ha, ha suscitado el, el puntos de vista contrario, pero eh, considero que es importante lo, eh, ver la forma de, de crear convergencias en ambos asuntos, ¿no? En cuanto a la labor, a lo que me comentabas, y entrando a la, a la pregunta en concreto, ¿qué labor se ha venido desarrollando en el INDECOPI en este, aspecto, en este ámbito? Bueno, desde que asumimos la, el, el, tuvimos la oportunidad de asumir la dirección de derecho de autor, uno de los primeros temas al, al respecto fue el tema, evidentemente, que estaba en pleno, en pleno, en pleno, este, punto de, de, de tratativa, el tema del Tratado de Marrakech, y la forma en que este se iba a implementar, ¿no? Desde Indecopi se trabajó conjuntamente, Elizabeth no me puede dejar eh, mentir que hemos tenido algunas reuniones con ellos, también con el colectivo. Hemos podido participar también en algunos eventos internacionales en que también participó, han participado el colectivo a cargo de Elizabeth, en el cual eh, hemos tenido la oportunidad de buscar eh, puntos de, de cómo poder eh, trabajar en este tema de la implementación, ¿no? Hace un año, dos años se llevó a cabo en Ecuador, en Quito, un evento muy interesante en el cual se dio la oportunidad para poder ver eh, qué medida podíamos nosotros de alguna manera eh, replicar algunas buenas prácticas que ya se estaban haciendo, ¿no? Eh, actualmente lo que puedo mencionar es que eh, la semana pasada, bueno, este, el, el, el, el, el Pleno aprobó en el Congreso el, en primera votación el tema del, de la modificación de la ley de derecho de autor justamente que implementa, o que crea las excepciones, para la redundancia crea las excepciones para implementar el Tratado de Marrakech ¿no? Tengo entendido que lo que, está, lo que queda por verse es que si se va a, a una segunda votación o no, pero bueno, eso es un tema secunda, secundario, lo importante es que ya estamos en marcha y que lo que queda, evidentemente, después de esto es de, eh, llevar a cabo eh, conversaciones con los principales in, involucrados, con la Biblioteca Nacional, por ejemplo, que es una de las principales, eh, las que sería una de las principales entidades autorizadas por excelencia, y bueno, y ver cómo podemos seguir manejando de la mejor manera este proceso de, de coordinación que se va a requerir por parte de las instituciones del Estado y por parte de otros, eh, eh, otras personas que de alguna manera van a tener que participar activamente en todo este proceso. El proceso de implementación no se queda en simplemente, se aprobó la ley, la modificatoria, la ley de hecho autor y ahí acabó el asunto, no, hay todo un proceso que hay que seguir, va a haber toda una labor de observación de cómo se, se implementa, es más, el tratado de Marrakech, si mal no recuerdo, establece una especie de observatorio de cómo los países están llevando a cabo la implementación y si se está llevando de una manera adecuada, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Fausto. Sí, Elizabeth Campos es codirectora del Festival Cine, del proyecto Cine ya en ejercicio de sus derechos, pero más que en ejercicio, en reclamo de sus derechos, en el 2013, con, junto con un grupo de amigos también con discapacidad eh, visual, empezaron el proyecto Cine Inclusivo, que lo que buscaba era precisamente que las personas con discapacidad visual y auditiva pudieran acceder al séptimo arte, una de las manifestaciones más importantes de la cultura humana, y que ahora con ese cine estamos eh, tratando de que llegue a mayor cantidad de gente y que también eh, invite a otras expresiones artísticas para que también empiecen a trabajar por ser inclusivas y accesibles. Vamos a continuar con Renato Constantino. Adelante Renato, por favor. Oh, eh, gracias José. Eh, creo que justamente varios de los esfuerzos eh, que se han planteado ahora tienen que ver con una mayor demanda de parte de las personas con discapacidad para tratar de, que, eh, de poder acceder a la cultura. Y creo que ha habido esfuerzos que en muchos momentos también han sido bastante aislados. ¿no? Se mencionó las bibliotecas, durante buen tiempo la Biblioteca Nacional tenía un, un espacio de audiotextos eh, durante mucho tiempo, pero esas iniciativas igual eran, eran bastante pequeñas, eh, la impresión en braille no está, no está extendida en el país, de hecho, es un, merca, es un mercado bastante pequeño y es muy complicado que sea un mercado porque son, es, es costosa en algunos casos también la impresión en braille. Entonces, sí si es necesario, pues, eh, modificar, el, modificar o adaptar el marco normativo, el marco regulatorio, y creo que allí eh, es clave tanto la Convención como derechos, por, de derechos de Personas con Discapacidad, que es un eh, tratado que Perú ratificó, así como el Tratado de Marrakech para la, eh, eh, el acceso a, a las obras. Y creo que en, justamente en el Tratado de Marrakech es donde se puede comenzar a pensar hacia dónde llevar la idea de acceso a la cultura. Eh, durante mucho tiempo, y creo que eso eh, tanto Miguel como Fausto lo plantearon, la idea del acceso a la cultura estuvo pensada principalmente para personas ciegas. Personas ciegas que querían eh, acceder a la cultura y entonces eh, el, casi que la analogía rápida era audiotextos o braille. Y un poco como que esa fue la idea, no chocar con derechos de normativos, derechos de autor, casi siempre eran pues obras viejas de tal manera que estuvieran dentro del dominio público y no se ha copado complicas aquellas. Claro, el Tratado de Marrakech justamente cambia eso y creo que plantea pues la posibilidad de permitir que dentro de, de los usos permitidos se puedan hacer las adaptaciones necesarias para las personas con discapacidad, pero adicionalmente no solo menciona personas ciegas sino que eh, plantea que puede ser cualquier persona que tenga dificultad para acceder al texto impreso. Y esto me parece súper importante. Eh, en nuestra universidad tuvimos un caso, por ejemplo, de un chico que tenía eh, distrofia muscular, tenía una discapacidad muscular que le impedía, por ejemplo, sostener un libro. Y también le impedía, por ejemplo, sostener eh, una fotocopia. No podía leer, o sea, tenía dificultades para acceder al texto impreso. Y esto hizo que, por ejemplo, la biblioteca de la universidad eh, entendiese que en su caso, igual que en los casos de personas que tenían discapacidad visual, él tenía derecho a acceder también a un texto, por ejemplo, digitalizado. Entonces, él, en el, en el marco de las labores de la biblioteca para a, eh, permitir, contenido, permitir el acceso al contenido de personas con discapacidad visual, también lo incluyó a pesar de que él tenía discapacidad física. Entonces creo que una primera, eh, una primera ganancia que hay con Marrakech, y creo que ahí hay que resaltar que, y, y me corregirán porque yo lo último que tengo anotado, es que el proyecto de ley fue, hay un nuevo proyecto de ley que fue aprobado por el, eh, por el Congreso, la ley que incorpora y modifica artículos del Decreto del Ejecutivo 822, pero que aún no ha sido promulgada, si no me equivoco, se aprobó el, el 22 de enero, y se está a la espera de promulgación. Entonces, con esa ley se introducen ciertos cambios, claro, hay una autógrafa remitida al, al, el, al Ejecutivo esperando la promulgación, justamente. Allí ya comienza a pensarse de una manera mucho más amplia, y ya no solo pensando en... Y creo que ahí se, se comienza a plantear lo que dice Miguel, no, ya no es solo los derechos de los autores, sino que comienza a pensar también en los derechos que pueden tener los usuarios para poder ser incluidos adecuadamente eh, en los servicios y, básicamente, en acceder a la cultura, ¿no? En poder tener eh, eh, un acceso pleno, ya no solamente, como digo, pues, a obras viejas, sino también poder acceder a lo que el resto de personas están leyendo en un momento determinado o, o a lo que están accediendo en un momento determinado. Gracias, Renato. Eh, ¿Sí? Sin duda, importantes importante la, las reflexiones que, no, que nos comentas. Eh, digamos, Accessine es un proyecto que busca abrir nuevos espacios para que las personas con discapacidad participen, no solamente del cine, sino también del libro, de la música, de todas las manifestaciones artísticas y culturales que desarrollan las personas. Eh, Miguel, ¿qué una, una? quería que reflexiones o nos comentes un poquito más sobre Creative Commons, cómo beneficia a los creadores, por qué los creadores deb, podrían, cómo se llama, acercarse a este tipo de licenciamiento. ¿Qué hay, cómo se llama, con lo que también se empieza a conocer como licencias copyleft? ¿Cuál es la diferencia? Sí, um, gracias por la pregunta porque efectivamente es una confusión que muchas personas tienen. Eh, creo que lo primero que hay que entender es que según la ley peruana y según la ley de la mayoría de lugares del mundo, cuando uno crea una obra, inmediatamente, sin necesidad de que tú la registres, sin necesidad de que de que le pongas tu firma, no sé, sin necesidad de que hagas nada, inmediatamente apenas tú creas algo cae sobre ti como una campana de cristal la protección de eh, los derechos de autor tú como autor pasas a tener el derecho al uso exclusivo de la obra a permitir o no permitir eh, su copia, su reproducción su comunicación al público etcétera, etcétera, ¿no? entonces esto, eh, o sea, está bien porque probablemente muchos autores y creadores, eso es lo que buscan ¿no? sería un mundo muy cruel e injusto si sí, tendríamos que obligar a todo el mundo a tener que registrar sus obras, a tener que como que eh, pedir permiso, ir a como una suerte de, de registro, para decir, oye, esta es mi obra. ¿no? De hecho, eh, la convención de Viena, ¿se llama Viena? No, no sé si es Viena. no eh, Estoy un poco eh, oxidado en esos términos. Pero hay una, hay una convención internacional que prohíbe eh, imponer formalidades al, al, al, registro, al, al, al goce de los derechos de autor. Entonces, no obstante, esto no necesariamente es eh, lo que muchos autores buscan. Muchos autores, de repente, por ejemplo, en, en la organización por la que nosotros trabajamos, nosotros con frecuencia publicamos eh, artículos eh, eh, reportes, hacemos videos, etcétera, y la verdad es que nosotros lo que más quisiéramos es que más gente los mire ¿no? por ejemplo si un canal de televisión quiere poner uno de nuestros videos, para nosotros sería espectacular, si alguien quiere imprimir alguno de nuestros artículos y, y repartirlo entre sus estudiantes ese tipo de cosas, o entre sus colegas del trabajo para nosotros sería espectacular y la verdad es que para nosotros encontramos que vengan a pedirnos permiso cada vez, es un poco pesado ¿no? porque si nosotros realmente ya queremos que todo el mundo haga esto entonces, precisamente para satisfacer esta diversidad de usos eh, y, de, y de intenciones eh, de difusión que tienen los creadores es que se crearon las licencias Creative Commons, que las licencias Creative Commons no plantean eh, una alternativa a los derechos de autor, ni tampoco plantean negar los derechos de autor. De hecho, las licencias Creative Commons son una celebración de los derechos de autor, porque es gracias al sistema de derechos de autor que los autores tienen la potestad de poder elegir voy a compartirlo de esta manera, de esta otra manera no lo voy a compartir, voy a permitir estos usos, pero no voy a permitir estos otros usos, y como no todo el mundo tiene un abogado o abogada a su disposición para, les, para que le escriba una cláusula de qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido con detalle, un grupo de abogados hace muchos años en el mundo se juntó y crearon un set de licencias estándar, un set de licencias estándar que está inspirado en cómo funciona también, por ejemplo, el software libre, que tiene sus propias licencias, crearon licencias especiales para las obras eh, las obras protegidas por derechos de autor, el texto, la fotografía, el video y las imágenes. Entonces, ¿cómo funciona? Si ustedes quieren licenciar sus obras eh, bajo Creative Commons, van a, al sitio web eh, creativecommons.org y ahí el sitio web les hace dos o tres preguntas de qué es lo que les gustaría que se pueda y no se pueda hacer con sus obras, y en virtud de eso, el sitio les va a decir, esta es la licencia que tú tienes que aplicar. Y ustedes al empezar a añadirle esa licencia a su página web, a su reporte, a sus fotografías, etcétera, lo que van a lograr es, van a lograr que quien sea que acceda a esas fotografías, quien sea que acceda a ese reporte, sepa exactamente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con eso, ¿no? Por ejemplo, durante el... En noviembre, diciembre, que tuvimos estas semanas de, de inestabilidad política en nuestro país, eh, en Creative Juanes Perú trabajamos con eh, varios eh, ilustradores y fotógrafos que estaban documentando todo lo que pasaba y ellos lo que querían era que, que, que esto se vea en más sitios, ¿no? Y, y los ayudamos a licenciar sus obras. Eh, los, los orientamos a licenciar sus obras Con Creative Commons y gracias a eso Muchas de estas fotografías han resultado en periódicos de, de países así completamente desconocidos Para ellos, las ilustraciones Han sido reproducidas en todos lados Entonces puede ser una muy rica Herramienta de, de, de Difusión eh, Que y además al mismo tiempo al, al conservar un, un autor, cuando licencia, no pierde sus derechos, no renuncia a sus derechos, al autor al continuar conservando todos sus derechos y continuar conservando la potestad de elegir difundir de otra manera su obra, continúa teniendo intacta toda alternativa de difusión comercial o personal que quiera, ¿no? En ese sentido, copyleft, cuando la gente dice copyleft, realmente es un eslogan, ¿no? Eso es un eslogan que tiene que ver con el hecho de que en inglés el sistema de derechos de autor se llama copyright, eh, como derecho en inglés entonces left es su alternativa pero eh, copyleft es un es un eslogan no significa nada legalmente no probablemente habrá quien considere que las licencias gratis como son una forma de copyleft pero lo, lo correcto es que las licencias Creative como son licencias eh, de derechos de autor que son compatibles con el derecho local y que están a disposición de, de todo de, de todo todo creador que quiera que quiera compartir su su contenido gracias por las palabras Miguel, eh, Renato, en caso de yo fuera una persona con discapacidad visual, auditiva u otra discapacidad y los derechos de autor me impidieran acceder a los contenidos culturales, eh, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Existe alguna excepción? Eh, ¿Existe alguna posibilidad de sin infringir estos derechos yo pueda acceder a esos contenidos? Eh, hoy por hoy todavía estamos dentro de, o sea, dentro del marco de cuáles podríamos entender que son los, eh, los usos permitidos, no creo que eso es algo que, que termina siendo cuál es el eh, el termina cuál es el gran problema, no entonces si tú me dices bueno tú quieres acceder a una obra y entonces y por ejemplo yo soy el dueño, o sea yo tengo el libro o yo tengo Ahora ya también se puede hacer eso, ¿no? Yo tengo el, el e yo tengo el PDF, yo lo yo compré, yo, lo, yo accedí a ello, pero dentro de mis, eh, de mis posibilidades yo podría, o sea, es como que yo preste el libro. Ahora bien, lo problemático no ha sido lo de prestar el libro, sino que yo pueda acceder, igual que todo el mundo accede. Entonces, por ejemplo, que alguien vaya a una biblioteca y diga, yo quiero este libro, y quiero que la biblioteca me lo otorgue, y así como la biblioteca al resto de personas se lo otorga, o sea, le otorga el ejemplar impreso, yo quiero que a mí me otorgue un ejemplar digital de tal manera que yo pueda acceder a él. Entonces, ahí las bibliotecas han comenzado a buscar cuáles son las excepciones, ¿no? Por ejemplo, eh, la Universidad Católica ha planteado usualmente como límite, el límite referido a, al contenido académico, ¿no? Yo puedo, no puedo fotocopiar un libro, así como no puedo fotocopiar un libro entero, no podría digitalizar un libro entero, podría digitalizar algunas partes. Lo que justamente, a lo que justamente apunta el, el nuevo proyecto de ley que quiere modificar esto es que se puedan plantear más formas para que los beneficiarios puedan acceder a esto. Entonces que pueda, respetando la integridad de la obra, se puedan hacer los cambios para que la obra sea accesible a los beneficiarios y que entonces justamente las personas con discapacidad puedan realmente acceder a estas obras. Entonces yo te diría que, o sea, no quisiera ser categórico y decir sí o no, porque lo más probable es que en el transcurso de algunos, o sea, o en todo caso lo esperable es que en el transcurso de algunos días o semanas, el, eje, el Ejecutivo eh, firme, o sea, promulgue la ley y eso plantee que justamente más personas puedan acceder a, eh, a esta información, que eh, puedan acceder más realmente a la, eh, a la cultura y a los libros de una manera equivalente a la que hacemos personas sin discapacidad. Y creo que esto es lo clave, ¿no? Eh, entrar de manera equivalente. Si una persona sin discapacidad puede entrar a la biblioteca y sacar un libro, una persona con discapacidad debería poder justamente... Acceder a una biblioteca y que le den el contenido de ese libro de una manera que lo pueda eh, leer. Y en varios casos, pues podrá ser un audiotexto o podrá ser el texto en digital, que probablemente es la opción más sencilla y, y menos costosa. Gracias, eh, Rena. Sí. Bueno, continuamos. Continuamos con este conversatorio. Estamos solucionando un poquito, un pequeño problema técnico. Queremos agradecer a las intérpretes Claudia Mendoza y Vanessa Flores por eh, su apoyo. Estoy en el aire, Juan Carlos. Ok. Gracias. Perdone la interrupción. Estamos con la mesa sobre Derecho de Autor y Derecho de las Personas con Discapacidad. Nos acompañan también Claudia Mendoza y Vanessa Flores. Gracias por su colaboración y gracias a CONADIS por el apoyo que hace el festival. También queremos agradecer al Ministerio de Cultura, ya que el proyecto cine no sería posible sin su apoyo. cine ha ganado por tres oportunidades el concurso de estímulos económicos a la cultura. Eh, también el apoyo del Centro Cultural de España, una institución comprometida con la cultura desde siempre. Y desde, que, desde hace muchos años trabaja por que también la accesibilidad sea una oferta para el público. También a Movidas Madre, una fundación holandesa que trabaja eh, el cine y los derechos humanos. se EGEDA por el apoyo y también a los distintos voluntarios y el equipo de gestión de AXCINE. Eh, Fausto. En el caso de Perú, eh, digamos, eh, hay muchísima producción cultural que ya tiene bastante tiempo en el que eh, los creadores han fallecido. En este caso hay, digamos, un repositorio, existe eh, alguna relación de obras que ya no cuenten con, con derechos de autor y que los adaptadores pudiéramos acceder, digamos, han trabajado en ese campo. Gracias por la pregunta, José. Muy interesante. El, el año pasado, desde el INDECO, bueno, esto ya lo veníamos viendo hace un, unos tres años atrás, en la cual veíamos que, ¿por qué no aprovechamos este gran, esta gran fuente o insumo, que es el dominio público? En algunos países habíamos visto que ya hay ciertas iniciativas que se han plasmado en, en, en, en catálogos respecto a obras del dominio público, por ejemplo España, y me parece en la región Paraguay también, así que hace un año, un año y medio, eh, tuvimos algunas conversa, conversaciones con la Biblioteca Nacional del Perú, debido a que la Biblioteca Nacional del Perú, como es tu conocimiento, tiene un gran acervo de, de obras, y empezamos a, a tomar contacto con ellos para hacer una, una labor, de alguna manera, dar un primer paso, ¿no? Evidentemente que el, el, la, lab, la labor es una labor que continúa, debe continuar, y es por qué no hacer un catálogo de obras literarias que hubiesen pasado ya al dominio público, de autores nacionales, por ejemplo. En ese sentido es que se trabajó, y fue un producto que actualmente está, lo, lo pueden visitar, está en la página web del Indecopi, es un producto que se trabajó con la Biblioteca Nacional, que es un catálogo de obras en dominio público. Un, un número interesante de obras que ya han pasado al dominio público, y respecto a las cuales, si bien es cierto, no están digitalizadas, no, se ha, no han sido materia de digitalización, es lo que eh, los expertos conocen como una especie de metadata, una especie de metadata donde las personas que deseen consultar qué obras podrían estar en dominio público, obras literarias, es un primer paso, eh, pueden encontrarlo por sistemas de búsqueda, ya sea por título de obras o por nombres de autores. En, en esta plataforma también se colocó una especie de, de labor de, de enseñanza, de alguna manera, ¿no? Para que el público sepa a través de una serie de preguntas y respuestas en qué consiste el, el dominio público, cuál es la importancia del dominio público, y una serie de preguntas básicas. Y una tercera parte de esta plataforma eh, se consideró importante también que el propio público usuario que considere que hay obras que habrían pasado al dominio público, pero que no están en la plataforma, pudiesen avisarnos, ¿no? Informarnos. A efectos de nosotros, si bien no realizar la inclusión inmediata, hacer las averiguaciones correspondientes, para una vez, una vez eh, tener la seguridad de que la obra haya pasado al dominio público, poder ingresarla en esta data. ¿no? Entonces, son algunos pasos importantes que se dieron, pero sí, el tema del dominio público consideramos que es un, un insumo sumamente importante, que a nivel de instituciones internacionales como la OMPI es un tema trascendental porque puede ser generador de, eh, no solamente de iniciativas o emprendimientos culturales no, para desarrollos culturales, emprendimientos, sino también una fuente importante para los usuarios, para que ellos puedan de alguna vez, una vez eh, acceder a este tipo de obras, ¿no? ya sea para hacer traducciones, adaptaciones, etcétera. Entonces el, el, el dominio público como, un insumo, como una herramienta importante para eh, difundir conocimiento y también para el desarrollo de emprendimientos creativos, consideramos que es importante. Sí, eso es una buena iniciativa, eh, felicitaciones Indecopi por haber incursionado en ese campo porque de cierta manera eh, permite que la cultura eh, con cierta antigüedad se reactualice para la comunidad de personas con discapacidad dado que los elementos de accesibilidad como la audiodescripción que se utiliza en el cine, los audiovisuales como el subtitulado descriptivo que también se utiliza en el cine o la lectura fácil son eh, tecnologías, elementos, metodologías que se están empezando a desarrollar o que tienen poco tiempo de, eh, digamos, de haberse diseñado, creado, inventado. Eh, también es importante que todo este material que, está, que forma parte de la cultura humana universal sea nuevamente como se ha actualizado con estos elementos para que las personas con discapacidad puedan acceder. En el Cine, por ejemplo, tenemos eh, como objetivo también, ¿no? eh, digamos, este, acceder a las películas antiguas porque forman parte de la memoria cinematográfica mundial y hay excelentes películas que consideramos que las personas con discapacidad eh, las disfrutarían, de igual modo que si fuera una película actual, y es importante que haya un catálogo, un recopilatorio de obras eh, accesibles, no solamente en el campo de la literatura, de, sino también en el campo de la música, de los audiovisuales, porque facilita un poco también la labor voluntaria que podrían tener muchos adaptadores. Estamos pensando, por ejemplo, que alguien que trabaje la metodología de la lectura fácil podría traer muchos libros de la cultura peruana para eh, que las personas con discapacidad de eh, interactuar pudieran disfrutarlo. ¿no? Es un buen, buen trabajo y felicitaciones a Fin de Copia. Eh, quería eh, continuar un poco con, con Creative Commons, que me parece una cuestión muy, muy, muy, muy importante. En el caso de eh, Miguel, si yo fuera creador eh, cultural, el hacer que mi obra esté, como se llama, consignada en Creative Commons, ¿me quita utilidades económicas? Eh, inmediatamente no, eh, depende mucho de cuál sea la expectativa que, que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, imagínate, si tú como creador cultural, eh, quieres vender, imagínate, has creado, no sé, un, una película, y entonces quieres vender copias de esa película, el hacer disponible tu obra bajo Creative Commons lo que hace, hace significa que las personas que compren la película eh, la están accediendo a la película bajo los términos de la licencia esos términos de la licencia, por ejemplo, podrían permitir que si yo compro la película pueda reproducirla para fines no comerciales pero igual sería una infracción a los derechos de autor si es que yo eh, intento revender la película o intento revender copias de esa película ¿no? o sea, es como yo te decía en mi intervención anterior, lo bueno de las licencias es que continúan otorgándole al autor la potestad de poder elegir qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace con su obra. Pero en definitiva, eh, van a haber ciertos, eh, ciertos permisos eh, que tú otorgas a través de la licencia que podrían entrar en conflicto con eh, un sistema de acceso exclusivo a obras, ¿no? Es muy probable, por ejemplo, que si tú quieres venderle tu película a Netflix eh, para que la ponga en su catálogo, es muy probable que en ese contrato que Netflix te obligue a firmar, ...te prohíba que la obra esté disponible a través de otras plataformas... Eh, ...incluyendo, no sé, pues a través de YouTube bajo licencia Creative Commons o cosas así. Entonces, eh, depende mucho del caso por caso... ...pero a, a mí no me gusta decir que necesariamente o es el camino del dinero o es el camino de, de, del acceso libre. Yo creo que el acceso libre es un buen negocio para muchas personas esto Y al mismo tiempo, eh, José, tú lo has mencionado bastante, ¿no? O sea, en, en este espacio, en el espacio de, eh, de la accesibilidad, esto hay muchas formas de, eh, por ejemplo, yo puedo elegir una licencia que permita su transformación simplemente, pero eh, puedo continuar prohibiendo o guardándome otros, otros derechos eh, que tienen que ver con el modelo de negocio que yo pienso implementar o algo así, entonces... Yo creo que va a aprender mucho el caso por caso. El, la situación de las películas es distinta, la situación de, de lo escrito y etcétera, etcétera. Entonces, eh, los invito también a que a que se acerquen a la comunidad de Creative Commons Perú. Eh, a través de CreativeCommons.pe, les he puesto el enlace en el chat. Eh, vamos, este año estamos teniendo varios varios eventos precisamente donde exploramos, conversando con creadores eh, de contenido, exploramos. Eh, Cómo estas personas están usando las licencias y cómo, aunque se dedican profesionalmente a esto y para mucho de su sustento, encuentran en las licencias más bien un vehículo para hacer más conocida su obra. Y eh, de, última, de última, como tiene todo el sentido del mundo en términos del, del modelo de negocio que quieren implementar. ¿no? Yo creo que no son caminos enfrentados, pero como, como en cualquier caso es necesario desarrollar una estrategia precisa para, para saber cómo explotarlos. Gracias. Eh, Renato, antes, no, no, digamos, un poco antes nos contabas el caso de este estudiante que no podía sostener el libro por un problema eh, físico eh, claro, ahora con los tiempos actuales donde eh, la mayoría de elementos que usamos son digitales eh, no son libros físicos, eh, viaja muy rápidamente eh, toda la industria cultural está yendo por ese camino, y ahora en tiempos de pandemia lo que hemos visto es que eh, la virtualización de esos contenidos permite llegar a mucha mayor cantidad de públicos, pero también anotabas que el problema sigue siendo eh, no exactamente el tema de los derechos, sino la accesibilidad de estos. ¿Cómo se podría resolver eh, esta complicación en caso de que, por ejemplo, eh, pudiéramos, eh, en el caso de la Universidad Católica, ya acceder a todas las obras que están en dominio público, pero de ahí hacerlas accesibles es un camino muy, muy, muy largo. ¿Están, ¿Han contemplado o digamos, tienes conocimiento de alguna acción que esté tomando la universidad o ustedes también, como se llama, como especialistas en temas de discapacidad, lo han contemplado? Es complicado. La norma actual permite, por ejemplo, que... Un eh, habla de invidentes, ¿no? ese es el término que usa la, el artículo 43G de la, de la Ley de Derechos de Autor, que puede hacerlo, por ejemplo, para pasar, puede pasar una obra a braille y, y, y, por así decirlo, puedes hacerlo sin autorización del autor. Entonces, esa es una medida que se puede hacer, pero claro, eso requeriría que, el, que, que la biblioteca sea de una universidad o de cualquier otro sitio, tenga la impresora Braille, que no es, algo tan no es algo tan sencillo. La norma peruana también dice que puede ser Braille u otro procedimiento específico. Siempre se entendió, por lo general, que era audiotexto, no que era, por ejemplo, la digitalización. Por lo general, eh, pero algunas universidades han interpretado, no, bueno, otro procedimiento específico puede ser digitalización. Otras creo que han sido mucho más reticentes a decir si se puede hacer. Y yo creo que ahí justamente algo que falta es un rol eh, que ya no solamente recae en Indecopy, sino que recae en la, en la Biblioteca Nacional. O sea, se necesita que la Biblioteca Nacional sea un ente rector que establezca cuáles son las directivas claras, por ejemplo, para que, se pueda, para que las personas con discapacidad puedan acceder a textos ya no solamente en la Biblioteca Nacional, porque eso es algo muy común, ¿no? Hay una sala eh, bastante usada por, por personas con discapacidad visual en la sede en la sede principal de la Biblioteca Nacional. Pero lo ideal sería que la persona con discapacidad pueda acceder desde cualquier lugar a, eh, a la obra que necesite o a la, en la biblioteca más cercana que tenga. Ahora bien, si se logra implementar el Tratado de Marrakech, es decir, el proyecto de ley que ya ha sido aprobado por el Congreso y enviado al Ejecutivo para que se firme, eh, pues se ampliaría el concepto de beneficiarios, serían más personas, ya no solamente las que tienen discapacidad visual, sino que, o sea, no solamente las personas ciegas, como invidentes, como decía la norma anterior, sino discapacidad visual de manera amplia. Podríamos hablar no solamente de eh, braille, podríamos hablar de eh, cambiar las fuentes, por ejemplo, ampliar eh, el tamaño de la letra, o, por ejemplo, si yo tuviese un problema para acceder al texto impreso, imaginemos porque soy, eh, porque tengo dislexia, tengo una dislexia grave que eh, me obliga, por ejemplo, a usar un tipo de fuente particular que me permita leer de una manera más sencilla, también debería poder lograr ello a través de la biblioteca. Eh, y esto incluye más posibilidades de uso sin permiso. Ya no solamente en los pocos casos en los que los convierto a braille, sino que puedo ampliar esa posibilidad. Pero creo que al no otorgar un rol a la Biblioteca Nacional del Perú, un poco que hace que cada biblioteca, la, eh, y, y ahí quiero hablar de las que están más cerca a la gente, no las bibliotecas municipales, tengan que enfrentar la situación de, bueno, ¿qué hago cuando una persona con discapacidad se acerca? Creo que ahí es donde justamente... Eh, ya no solamente, y por eso digo, no solamente de copy sino, eh, sino que la Biblioteca Nacional tienen que asumir un rol en el cual puedan plantear, bueno, esto podemos hacer, estos son los usos, estas son las cosas que se pueden hacer, y al mismo tiempo tener una, eh, como se habló hace un momento, la idea de una base de datos compartida, que no se tenga que, por ejemplo, digitalizar 15 veces el mismo libro, sino que una vez que se digitaliza, tenemos un banco de datos donde... Cualquier biblioteca del Perú puede acceder a este recurso. Creo que eso sería lo que toca. Como digo, eh, en las casos de las universidades, muchas han trabajado con la idea de procedimiento u otro procedimiento específico. Algunas han trabajado también bajo la idea de cuáles son los usos eh, permitidos generales, como usualmente se entiende, por ejemplo, el 10% de una obra que se puede fotocopiar. Entonces, si se puede fotocopiar el 10%, pues también se puede digitalizar el 10%. Y claro, esto tiene sentido para el acceso a textos académicos, pero no necesariamente para el acceso a la cultura en el sentido más amplio del término, donde yo, no sé, pues no quiero leer 10% de un libro de Vargas Llosa. Yo quiero leer todo el libro de Vargas Llosa, porque no, no lo estoy estudiando, lo estoy leyendo porque me interesa, porque me gusta, porque quiero hacerlo. Entonces creo que... Eh, eh, el, el, lo que faltaría principalmente es un rol, es pues, valentía de las, de las bibliotecas más pequeñas, pero para no tener el problema de qué pasa cuando no me encuentro con una biblioteca tan valiente, pues yo creo que hay un rol de la Biblioteca Nacional, sería esencial. Sí, eh, gracias. En una de las charlas anteriores tuvimos la participación del director de la biblioteca, de Sioneira, y nos comentaba que en este caso sí se han estado... Eh, haciendo bastante trabajo, que tienen más de mil audiolibros y que están disponibles en la página web. Eh, entendemos que, el, que, como ya se mencionó eh, minutos antes, el trabajo es lento, es hacia adelante, eh, la tecnología ayuda muchísimo a democratizar y abaratar eh, digamos, eh, la accesibilidad, eh, también a, eh, digamos, a realizar la adaptación de estos contenidos. En el caso, digamos, Fausto, en el caso de Indecopy, en el listado, en el catálogo que tienen, ¿es el título o es que también han trabajado por recuperar los contenidos? Me refiero a que, por decir, eh, acceder a una obra eh, de los años 800 es prácticamente imposible. Pero si yo tengo el título y ubico dónde está el contenido, entonces en mi labor de adaptador me puede eh, ser de muy significante ayuda. ¿También tienen las obras? Gracias por la pregunta. En este en esta primera parte del trabajo que se, se trabajó, en, que se, valga la redundancia, se trabajó con la Biblioteca Nacional, fue hacer un primer acercamiento de, de las obras que ya estarían en dominio público, obras literarias de autores peruanos, básicamente. Pero no, el, es una meta, como mencionaba, es una metadata, uh -huh. que solamente constan uh -huh. los títulos de, de, la, de las obras, perdón, los títulos de las obras y los autores. No, no está el contenido digitalizado, no. Solamente se ha establecido la mención de los, de lo, del autor correspondiente y por título de obra. Y complementando, eh, José, aprovechando la pregunta, me olvidaba mencionar que el, en Indecopi también, en, en lo que es la, el CIT, en el Centro de Información Documentario del, del Indecopi eh, que viene a ser algo así como nuestra biblioteca, digámoslo así, se han venido, en el marco de toda esta labor de accesibilidad, se ha, hay un programa que se llama Biblioteca Accesible, que son que todos los materiales o guías en todos los temas de competencia de in Indecopi se han ido eh, sacando. En la cuestión de cuarentena, sobre todo al inicio de la situación sanitaria, era que mucha de la información, información muy, muy, pero muy importante para las personas, no era accesible. Entonces, uh -huh. en el caso de la normativa, de por ejemplo el protocolo de cuidado, eh, sacaban información en pdf o que, que, que no era accesible para las personas con discapacidad visual y en el caso de algunos spots eh, audiovisuales tampoco era accesible porque no tenía elementos como eh, el subtitulado eh, Se han venido corrigiendo esas, digamos, esos inconvenientes y sí, lo que vemos es que en, esta, que en situaciones como esta Contar con estos elementos ayuda al ejercicio de los derechos. Eh, en el caso de Indecopy, digamos, este, en el caso de los derechos de autor, ¿cuáles son las excepciones? Más allá de si una persona tiene discapacidad o no, ¿cuáles son las excepciones que puede tener cualquier persona para acceder a un contenido? Pienso, por ejemplo, en el caso de la... Por, por hacer una, una, una pequeña... Eh, comparación en el caso de la vacuna, que se vuelve un bien tan necesario, tan fundamental, pero sin embargo por la cuestión de los de las patentes, de los derechos de autor entre comillas, eh, no se puede producir a gran escala. ¿Cuáles son las asociaciones que tienen los derechos de autor para que cualquier eh, ciudadano pueda acceder a estos contenidos? Sí, bueno, en, en el tema de derecho de autor, en el marco de la, de, de la sección específica, específicamente de excepciones y limitaciones al derecho de autor, se han establecido varios ámbitos, ¿no? Unos que están relacionados con el tema educativo, el tema de las bibliotecas, ¿no es cierto? Que comentaba muy bien Renato. Eh, hay otro tipo de excepciones que están dirigidas a garantizar, no tanto el tema eh, de educación, de, la, de las bibliotecas, sino el tema de acceso a la información, ¿no? Por ejemplo, el tema de la comunicación pública, ¿no? Eh, la posibilidad de reproducir obras eh, audiovisuales o musicales en el ámbito, por ejemplo, de, de, de un concierto que está siendo, evento que está siendo cubierto por un noticiero, por ejemplo, ¿no? Con algunas restricciones. Así es como la, la ley de derechos de autor establece una serie de excepciones en varios ámbitos, a fin de garantizar el tema del, eh, o por razones, de, de acceso a la cultura, el, el de tema de acceso a la información, pero también está ese ámbito de acceso al conocimiento por parte de las personas con alguna discapacidad, ¿no? Básicamente, en, en, en doctrina se, le, se les conoce como excepciones que tienen que ver con aspectos relacionados con derechos humanos, ¿no? Entonces, básicamente, han sido catalogadas en más o menos esos ámbitos, ¿no?, relacionados con el tema de a garantizar la educación, la cultura, el, a garantizar el tema del de, de la, de la, acceso a la información por parte del público, y el, tem, el, el tema también de, de garantizar, por ejemplo, la posibilidad de que se puedan hacer citas de obras, no para efectos de, de citar una monografía, un trabajo de tesis. El tema que mencionaba respecto a la vacuna lo veo más relacionado con un tema de, de posibles excepciones o licencias, pero ya en el ámbito, no el derecho a autor, sino en el, el ámbito... De las patentes, ¿no? Que es un rubro diferente, ¿no? Al derecho de la eh, de... Sí, sí. Era una comparación un poco tomada de los cabellos. Eh, Miguel. Sí, yo quería de... decir que no me parece tan tan inadecuada la comparación, porque en el fondo también es un tema de justicia social, ¿no? Las excepciones y limitaciones que le estaba Fausto son esa búsqueda, ese equilibrio entre, entre el acceso a la cultura de conocimiento y la adecuada y necesaria remuneración y, y, y protección a los autores. Y, y en, en el mundo de las patentes y, y, y la vacuna también, o sea, existen cosas muy equivalentes, ¿no? Existen las licencias obligatorias para, para, para, las esto, para medicamentos, etc. Existe un, un muy rico eh, entorno... Eh, que lamentablemente no se estudia mucho en las facultades de Derecho en nuestro país de acceso a la salud, ¿no? El acceso a la salud es una dimensión también de la propiedad intelectual eh, en muchos de estos debates eh, que tiene, o sea, son reglas completamente distintas, pero el, lo que las inspira es lo mismo, ¿no? Es esta necesidad de Estamos compensando la creación, pero no nos olvidemos que detrás de todo esto hay personas que necesitan, que tienen derechos y que necesitan acceder a cosas. ¿no? Es es, es, una, es una bonita metáfora, yo creo, y es una forma fácil de entender de uno y otro lado cuál es el rol que deberían cumplir estos sistemas de excepciones. Sí, bueno, José, disculpa. No, no, sí, sí, más bien gracias porque anteriormente había anotado eh, un, un punto parecido a ese, por ejemplo, en la situación sanitaria se han restringido derechos fundamentales como el derecho a la circulación, a la reunión etcétera, etcétera, derechos que son creemos más importantes que, o más fundamentales que los derechos de autor en sí, y en este caso, como mencionas, en el caso de la patente, dado que es una emergencia uh -huh. sanitaria eh, de cierta manera generar una política reflexiva en torno a eso no va a ser bien como sociedad quería preguntarte Miguel, ¿cómo es, qué, ¿qué están haciendo como Creative Commons en Perú, digamos, uh -huh. más allá de, digamos, de la actividades de promoción de este tipo de licenciamiento? Eh, en otros países hacen festivales, eh, hacen encuentros, eh, ¿algo así tienen pensado o han venido realizando? La verdad es que el capítulo peruano de Creative Commons, eh, al que yo pertenezco, es un capítulo bastante reciente que empezó el año pasado, a mediados del año pasado, eh, y en esta etapa simplemente nuestro rol es de formar comunidad, ¿no? de formar comunidad, de identificar eh, quienes están interesados, eh, hacer eventos de difusión eh, de las licencias y de sus usos. Mm, hay, yo soy uno de los líderes, pero hay, hay más personas involucradas eh, que tienen muchos sueños y muchas aspiraciones de, de hacer cosas muy bacanes. Eh, todavía no tenemos eh, un evento grande o algo a lo que, a lo que podamos eh, a lo que aspirar. En esta etapa yo creo que se trata más que de, de hacer como grandes cosas, se trata de Crear esa comunidad de personas interesadas y en eso trabajamos. Hacemos, eh, si se meten a nuestra página web, van a ver, hacemos pequeños eventos eh, para continuar conversando de esto. Hay mucho que nosotros necesitamos aprender también de cómo, cómo se vienen usando los bienes culturales en el Perú. Eh, y también estamos muy abiertos, número uno... O sea, en general, cualquiera puede hacer las licencias, no tiene que pedirnos permiso a nosotros. Eh, y al mismo tiempo, cualquiera puede hacer cosas con Creative Commons, ¿no? Entonces, no, no necesariamente pasa por nosotros, pero si quieren, si quieren colaborar con nosotros, si quieren involucrarse, eh, los invito a que se metan a la página web. Ahí está nuestro, nuestro contacto. Eh, porque sí, la verdad es que eh, también como que nos faltan un poco de manos para, para todas las cosas chéveres que podrían hacerse. Entonces Ojalá en la próxima edición del festival podamos colaborar también con ustedes. Sí, sí. Eso iba. ¿Cómo se llama el Lo que intenta es crear una comunidad grande entre creadores, público consumidor y sí, que le consideramos importante sí. el tipo de licenciamiento creativo común porque facilita un poco el acceso y la adaptación de estos contenidos, no? Así como uh -huh. lo ha demostrado eh, la comunidad de software libre en Perú, que incluso hay distribuciones realizadas por peruanos y que están siendo utilizadas por peruanos. ¿no? Es uh -huh. bastante importante ese tipo. De iniciativas. Estamos con algunas preguntas del público. Nos preguntan, eh, ¿y cómo es con la licencia para uso de software? ¿Alguien supervisa eso? Miguel, ¿de, de repente tú? Mm, o sea, el, el software también es una forma de obra protegida por derechos de autor. Y por ende, eh, el creador de un software, eh, de un programa de ordenador, como lo llama la norma, es... O, tiene el derecho de poder elegir bajo qué términos comparte su software, ¿no? eh, Mucho del software que nosotros usamos, imagínense algo como Google Chrome, por ejemplo, que ustedes muchos probablemente usan para navegar, eh, o el sistema operativo Android que viene instalado en muchos celulares, eh, está compartido con una licencia bastante permisiva, eh, lo que significa que ustedes pueden hacer varias cosas con el software. Hay otros software que están compartidos con una licencia bastante exclusiva, Piensen, por ejemplo, en Microsoft Office, ¿no? Eh, entonces, en principio, quien accede a una obra eh, como un software está obligado a comportarse en los términos que la licencia eh, se, le haya prescrito, ¿no? Le, le, haya, le haya descrito. Esto. ¿Quién supervisa eso? En principio, si ustedes, por ejemplo, ah, acceden a un software eh, y no respetan la licencia, ustedes estarían cometiendo una infracción y podrían ser denunciados administrativamente como mínimo por eso, ¿no? No hay como una policía especial uh -huh. eh, que ande mirando eso, pero eh, en principio estás cometiendo una infracción, ¿no? Eh, ya depende de cada uno. Y lo, lo cierto también es que en, en los años más recientes, muchos de estos software, cuando no está permitida su copia, su distribución, etc., tienen ya incorporado mecanismos especiales que impiden esa copia o distribución eh, y, eh, y en nuestra ley también es una infracción el retirar esos mecanismos, ¿no? De hecho, ahora estaba revisando, por ejemplo, la autógrafa de, del, proye del proyecto de ley que cambia la ley de derechos de autor para, para darle más derechos a las personas con discapacidad y uno de los artículos que está cambiando es precisamente este artículo en el cual eh, se prohíbe la ilusión de medidas tecnológicas efectivas, eh, que son esas medidas que pone un creador o un propietario de un contenido eh, para impedir su copia o distribución. ¿no? En, en, en el caso de, de permitir la accesibilidad de estas obras, va a quedar permitida la ilusión de estas medidas. Perdonen si es demasiado técnica el ejemplo, ahora me doy cuenta mientras lo termino de escribir que <ríe> quizás no se entendió mucho, pero en definitiva el software está... está Está protegido por derechos de autor, eh, afortunadamente hay mucho software que es libre, y hay muchos software libre entre comillas, es decir, que tienen licencias abiertas, esto y, y ya depende de cada uno, eh, respetarlos o no, como todo. Eh, ok, una, una pregunta para, para los tres. Eh, dada esta situación sanitaria, eh, ¿qué se debería hacer o qué se podría hacer para que los contenidos culturales sean rápidamente accesibles? Eh, incluyendo el, la cuestión de los derechos de autor, el uso de la tecnología, los costes económicos. Eh, Renato. Eh, gracias, José. Creo que pues la, la situación de pandemia eh, ha generado varios eh, varias situaciones que se contraponen de una u otra manera, ¿no? Yo recuerdo que estaba en una en un evento también con, con la, la relatora de bandas, Catalina de Bandas, la, la ex-relatora de Naciones Unidas para Derechos de Personas con Discapacidad. Y, y claro, hablábamos de cómo muchos espacios de participación, por ejemplo, se han abierto a partir de la pandemia. Y entonces, por ejemplo, eh, pienso en las consultas virtuales, que se pueden abrir las consultas, se pueden haber hecho, por ejemplo, eh, desde Indecopio, desde la Biblioteca Nacional, con respecto a personas con discapacidad, y claro, en muchos casos, involucraban principalmente a organizaciones que tuvieran alguna forma de representación en Lima, pero era muy difícil incluir a personas que estuvieran en provincia. Entonces creo que ahí hay... Eh, la pandemia ha permitido que al virtualizar muchos espacios, también muchas personas que estaban excluidas puedan ingresar. Creo que eso, por ejemplo, ha ese hecho en particular ha hecho que muchos espacios que quizá antes pensábamos solamente eh, como muy complejos de, de plantear, no sé se me ocurre por ejemplo una obra de teatro, las horas de teatro que ahora están pasando por Zoom o por diferentes plataformas, en muchos casos se han vuelto bastante más accesibles, ya no solamente por el precio, sino porque en tanto el contenido es compartido en una pantalla pequeña, no hay muchos efectos de luces, no hay posibilidad de cambiar eh, los escenarios de manera tan sencilla, creo que se han vuelto más, en alguna forma se han vuelto más accesibles. Creo que también la incursión de las plataformas eh, de contenido, o sea, llamemos Netflix, Disney+, Plus Amazon, HBO, la que se te ocurra, y que muchas de ellas, a partir principalmente de las obligaciones que tienen por eh, accesibilidad en Estados Unidos, eh, pues muchas cosas vienen con, con audio text, o sea, muchas cosas vienen con eh, accesibilidad plena, ¿no? Audio texto, eh, perdón, audiodescripción, en muchos casos, subtitulado pleno, o sea, closed caption, para que se pueda entender todo lo que está sucediendo, entonces, eso también creo que ha hecho que, eh, haya mayor conciencia de la accesibilidad. Y por, por lo mismo, creo que también, eh, entendiendo que no es cultura, sino más bien información, creo que el hecho de que hoy por hoy la información, por ejemplo, que se difunde en, desde el gobierno, es tan importante, y el hecho de que uno del. O sea, de hecho, un intérprete de lengua de señas, hoy por hoy pues, se volvió casi casi una pequeña celebridad, eh. Creo que todos somos mucho más conscientes de la importancia que tiene de que hay cierta información que tiene que estar disponible para todos. Entonces creo que todo eso sumándose ha hecho que haya una mayor conciencia de, oye, eh, las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a información, tienen la posibilidad de hacerlo, porque justamente ahora vemos que en las plataformas es posible, y por tanto no parece ser, y creo que esto es clave, no parece ser que sea un obstáculo insalvable. Creo que en muchos casos se pensó durante mucho tiempo: ¿sabes qué? No sé, pues si agregamos audiotext, si agregamos audiodescripción, nadie va a querer ver la película. Y creo que este festival es prueba de que no, de que la verdad es que el audiotexto no interrumpe la película, se vuelve parte de la película. Oye, no, si tú pones subtitulado, a la gente no le gusta ver letritas en su programa. Mentira, o sea, la gente igual va a seguir, si el programa tiene un buen contenido, pues la gente va a seguir viendo el programa o la película. Entonces creo que la pandemia, eh, no voy a decir que ha hecho más fácil eh, el acceso a la cultura, pero sí creo que ha hecho, que ha vuelto a la cultura más relevante, ¿no? Nuestro ocio se ha vuelto más relevante y más importante a partir de que no, es, no podemos salir o de que no deberíamos salir tanto, y creo que nos hemos dado cuenta que todos tenemos derecho a ello y creo que, lo, y como dije, lo principal es que nos hemos dado cuenta que no es imposible hacerlo. O sea, no es imposible poner subtitulado, no es imposible la audiodescripción, sino que son procesos que no molestan y que aparentemente no son tan caros o cuyos costos no son insalvables como para que todos podamos disfrutar en igualdad de condiciones. Sí, importante lo, lo, lo que mencionas. En el caso, por ejemplo, de, de España, donde se ha avanzado y es uno de los referentes que nosotros tomamos, eh, los elementos de accesibilidad son independientes a las personas que lo necesitan En el caso de cine, por esa limitación tecnológica que todavía tenemos eh, eh, en Perú El año pasado, por ejemplo, exhibimos en la primera edición Exhibimos películas que tenían la audiodescripción y el subtitulado insertos en la, misma, eh, en la misma película Entonces, por lo tanto, una persona sin discapacidad accedía a esos contenidos Como también lo accedía a la persona con discapacidad pero ya la tecnología permite, ¿cómo se llama, superar esa, esa condicionante. Yo puedo ir a... en España, que ya hay salas de cine, hay más de 600 salas de cine eh, comercial que tienen instalada una tecnología que se llama cine que funciona eh, dándole, eh, digamos, contenidos independientes según la discapacidad que uno tenga. Yo puedo ir eh, solo al cine, me siento y de repente yo estoy viendo la película, no veo el subtitulado, no escucho la audio descripción y al costado tengo una persona con discapacidad visual que a él a través de unas orejeras que, que le dan al ingreso de la sala le accede al contenido audiodescrito y la persona que está al costado, que, que digamos que es una persona con discapacidad auditiva que de, tiene una pequeña pantallita donde eh, le empiezan a aparecer el subtitulado entonces son elementos tecnológicos que ya permiten, este, digamos, transmitir un contenido diferenciado, ¿no? o sea, eh, también son bastante económicos y así como tú dices, eh, la, la cuestión de eh, presupuestal no es algo insalvable y la tecnología ya está a la mano. ¿no? En, aquí en Perú estamos también eh, buscando, promocionando para que las salas eh, comerciales incluya estos sistemas, porque... Eh, tenemos casi 10% de la población con discapacidad visual y auditiva que no accede a la cultura, que no accede al cine. ¿no? Es un colchón muy, muy, muy grande que también podría ser interesante eh, no solamente como impacto social, sino también como impacto económico. No hay películas eh, peruanas en Perú eh, hasta el año anterior con dos películas que el grupo Chaschi había realizado en versión accesible más dos películas que la primera edición del festival Cine realizó teníamos apenas cuatro películas con estos elementos, comparado a países como Colombia o Cuba, donde ya eh, tienen más de 100 en algunos casos, ahora en esta segunda edición vamos a tener eh, apenas 10 películas accesibles. Hemos avanzado rápidamente, estamos también contagiando a los otros eh, contenidos culturales para que también incluya estos elementos, pero creemos que la tecnología y sobre todo ahora la virtualización de, de las actividades, de la vida propia, nos ha permitido reconocer, por ejemplo, a los intérpretes de señas como algo importante para la comunicación. Esperemos que, que en el futuro también la audiodescripción tenga ese nivel. Eh, Fausto, ¿nos compartes un poco la reflexión anterior? Eh, digamos, no? ¿Qué, qué ¿Cómo hacemos? No, pues. ¿Cómo se llama para...? que fácilmente los contenidos culturales sean accesibles. Bueno, José, efectivamente, en parte de acuerdo con lo que ha mencionado Renato, pero también es importante destacar cómo la tecnología viene siendo y es un aliado sumamente importante para toda esta actividad. Evidentemente que las los, los, los personas que nos acompañan coincidan con esto, la tecnología definitivamente es un aliado que va a ayudar, ¿no? va a ayudar a, al desarrollo de, estas, de estos formatos, al, al, al poder desarrollar formas de hacer accesibles las obras a las personas con discapacidad o algún tipo de discapacidad, y evidentemente toda esta situación de pandemia, como bien se mencionaba, ha generado de alguna manera una especie de reinvención de las, acti de las diferentes actividades, que bueno, ha permitido de alguna manera darnos cuenta de eso, ¿no? Eh, como bien mencionaba Renato, efectivamente no ha sido tan, tan complicado de alguna manera, eh, que el público se dé cuenta de, de, de alguna manera, cómo se pueden lograr estos fines, ¿no? Estos fines de accesibilidad. Eh, nosotros en el día a día, permíteme, y disculpa que te hable a título personal, eh, cada vez que en, en la oficina desarrollamos, estamos, eh, hace aproximadamente tres meses que hemos cogido la consigna de que todos los materiales, a partir de esa fecha, todos los materiales que estamos empezando a desarrollar como guías guías de derecho de autor para diferentes aspectos, las estamos inmediatamente convirtiendo, además de la guía digital, en, en formato de audio, ¿no? en, en, con, con audio. Me olvidaba también mencionarte que en, en, es un tema que se me pasó comentarte en, dentro del marco de esta labor, de, de este catálogo de obras en dominio público, quisimos dar también de alguna manera una especie de ejemplo, eh, volviendo a partir de, una, de, un, de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, de una de las, de las obras eh, que hicimos una versión en audio, con, en audio con animación, con musicalizado, evidentemente, ¿no? Con cierta, cierta eh, música de fondo o con ciertos efectos musicales para que esta narración que hacía la persona del, de este libro impreso que se volvió audio, pudiese ser muy entretenido y tener cierto cierta llegada al, al público al público, ¿no es cierto? Entonces, eh, son de alguna, de alguna manera pequeños pasos que venimos dando desde el desde la institución, en, en, en particular también de la oficina, pero a, a lo que iba es que es importante eh, un, eh, tratar día a día de ver la, la manera en que nosotros podemos cumplir estos objetivos de la plena accesibilidad, ¿no? ¿Es una meta a largo plazo? Definitivamente que sí, pero es importante trabajar en esto, ¿no? Darnos cuenta también cómo en otros países se viene dando, nosotros eh, siempre estamos muy al pendiente qué está sucediendo en España, como bien lo has mencionado, en México en Ecuador, aquí muy cerca también, y, y sobre todo que estamos teniendo contacto con estos jefes, ¿no? estos directores, personal involucrado, porque en algunos países de alguna manera ya están un paso adelante de nosotros, pero sin perjuicio de ello nosotros lo, lo, lo tomamos como, un, como una forma de replicarlo aquí también en el Perú, de tomar en cuenta las buenas prácticas que ellos llevan también para replicarlas en el Perú. Hace poco organizamos también un evento del Tratado de Marrakech en que convocamos a especialistas, no de derecho, evidentemente, sino eh, colectivos de personas con discapacidad, cómo venían ya de alguna manera llevando a cabo todo ese proceso. ¿no? En México, por ejemplo, se, se rescató una experiencia, una experiencia sumamente interesante de, de cómo debía ser el proceso de implementación y todo, de alguna manera, todo ese avance que ya estaban dando, ¿no? y que evidentemente ha sido muy enriquecedor. Gracias, Fausto. Eh, Miguel. Realmente no tengo mucho más que agregar, o sea, toda mi vida yo soy un gran fanático de la tecnología y, y esto, estamos viviendo una época completamente rara y, y distinta, pero una de las cosas más bonitas es que nos está trayendo esta época es que nos estamos poniendo en los pies de quienes no pueden salir de casa, de quienes no viven en una capital de departamento, no sé, de, de quienes tenían que, de quienes, o sea, hay muchas personas con digamos, o sea, que que... que para quienes más bien esta época ha sido un finalmente poder acceder a tantas cosas que no podían acceder en el pasado, ¿no? Y ojalá que eso eso se mantenga y que todos aprendamos un poco más seamos un poco más empáticos respecto a estas realidades esto y sí coincido con que la tecnología nos está dando muchísimo y, y bien orientada puede puede continuar abriendo espacios y, y oportunidades para para todas y todos gracias. No, no imaginamos una cuarentena sin contar con la tecnología. Sería mucho más desastroso que tener el coronavirus. Eh, en el caso de del audiovisual, por ejemplo, Netflix es un gran aliado para la comunidad con discapacidad visual y auditiva porque por propia cuenta tiene un catálogo grande de películas eh, que están audiodescritas y subtituladas. Y una de las sorpresas que recogimos en la primera edición del festival era que si bien había personas con esta discapacidad que por primera vez accedían a ver una película con estos elementos y los que les parecía maravilloso, también había gente que era fanática de las series de Netflix. Entonces nos preguntamos, sí, pues eh, la tecnología permite, eh, digamos, internacionalizar y abrir más campo de acción para que estas personas, eh, digamos, accedan al entretenimiento, al ocio tan importantes ahora en esta situación sanitaria. Estamos llegando a la final de este conversatorio. Queremos agradecer la participación de Miguel, de Fausto y de Renato. Y por favor, eh, digamos sus últimos comentarios, palabras, reflexiones. Eh, Renato. Gracias, José. Eh, bueno, creo que como si hay que dar algunas últimas reflexiones, eh, me parece importante... Eh, pues primero valorar este espacio, creo que como tú has dicho no es un espacio que surge ahora, sino que ya tiene varios años trabajando en lograr un mayor acceso a la cultura creo que eso es otro elemento importante para destacar ¿no? el hecho de que durante, quizá por mucho tiempo y creo que ahí la pandemia también ha jugado un rol importante durante mucho tiempo se pensó que la cultura era un rol, tenía un rol minoritario o tenía un, eh, una importancia minoritaria, no se sé, con contra respecto a otras demandas que puede tener el colectivo de personas con discapacidad, como puede ser trabajo, salud, educación. Pero creo que eh, en, en la pandemia también hemos valorado nuestro propio ocio y nuestra, nuestro propio acceso a la cultura, y creo que nos hemos dado cuenta de, de, la, de la importancia de ello. Y a partir de eso, creo que lo que necesitamos es un marco normativo que asegure una, eh, una inclusión, eh, de todas las personas con discapacidad y sin discapacidad a la cultura, ¿no? de que puedan de realmente llegar a ella, acceder a ella y disfrutar de ella. Creo que el, el, la iniciativa de Cine es un gran primer paso, la promulgación del, de, del proyecto de ley que implemente el Tratado de Marrakech sería otro, creo que si hubiese que apostar por, por más espacios también habría que pensar en los museos, cómo hacer que los museos sean accesibles, cómo hacer que también aquella información que se encuentra ahí, o aquella experiencia que se encuentra ahí, también se traduzca en una posibilidad para las personas con discapacidad. Eh, entonces creo que se requiere pues, un marco normativo y también que las políticas públicas comiencen a pensar de manera... O sea, que las políticas públicas y los actores involucrados, creo que ahí Indecopie ha venido haciendo un buen trabajo, de hecho, el proyecto de ley al que me refiero fue presentado por el Ejecutivo, tenía eh, el, el apoyo de Indecopi, no, no, es que fue inicia, no fue una iniciativa parlamentaria, fue una iniciativa del propio Ejecutivo, eh, pero creo que lo que toca es también que eh, otros espacios, eh, Biblioteca Nacional, como digo, ya no solamente como la Biblioteca Nacional, sino como el ente rector de todas las bibliotecas del Perú, comience a pensar eh, este asunto, eh, las direcciones regionales también de, del Ministerio de Cultura, los museos, de tal manera que no, nos ter, no terminemos pensando en el acceso a la cultura como se hacía antes, ¿no? En un único espacio, como si fuera libros braille, sino que en realidad sea la posibilidad de que todas las personas con discapacidad accedan en igualdad de condiciones a todas las experiencias culturales que el resto de personas disfrutamos y que, como hemos dicho, en este contexto de pandemia se vuelven tan importantes. Gracias, Renato. Eh, Miguel, últimas palabras. Gracias, les agradezco por la invitación, les agradezco por la iniciativa de organizar este festival eh, este año también, dadas las limitaciones, esto, y hay muchísimo que necesitamos continuar aprendiendo quienes venimos de la comunidad legal o jurídica, de la comunidad de, de, de personas que se preocupan por los derechos de las personas con discapacidad, así que eh, ojalá que Pronto estemos celebrando esta nueva modificación a la ley de derechos de autor que, que ojalá que sea una de, de, de varias subsiguientes que continúan poniendo en el centro eh, de los intereses de la ley eh, las personas que no gozan, que, que, que, que las personas a las personas con discapacidad, ¿no? eh, Eso. Muchísimas gracias y los invito a, les dejé en el chat de Facebook también enlaces a, al trabajo Hiperderecho por si quieren checar el resto de cosas que hacemos. Muy amable, gracias. Vamos a republicar también en estas redes sociales esa información. Hay una, bueno, creo que es una pregunta que no viene al caso, más bien la vamos a trasladar hacia eh, los amigos de la Biblioteca Nacional que compartieron con nosotros una mesa anterior. Eh, nos dice las dificultades que tienen por la poca cantidad de libros que hay para eh, hacer campañas de mediación lectora con niños y adolescentes. Eh, Augusto, tus últimas palabras, por favor. Gracias, José. Bueno, primero que todo agradecerles este espacio, que ha sido sumamente interesante y que no sea, estamos este, seguros que no va a ser el último. Eh, como reflexión, simplemente quería poner que, como instituciones públicas, eh, el, los colectivos que nos acompañan, eh, sector privado, universidades, mencionar que tenemos un largo camino por andar, hemos dado, o se están dando los primeros pasos a, hacia lo, lograr, una accesibilidad, pero todavía de alguna manera falta mucho espacio por recorrer y creo que con ocasión de, de esta, estamos totalmente seguros de esta próxima celebración, como bien menciona Miguel, de esta modificatoria que va a permitir la modificación de la ley, creo que es importante seguir trabajando en eso, ¿no? Como lo mencionaba, la dación o la modificación de la ley, ahí no, no acaba el, el tema de la implementación del Tratado de Marrakech, se viene y vamos a tener que seguir coordinando con todos los, nuevamente con todos los sectores involucrados, Conadi, Biblioteca Nacional, este, el sector privado, universidades, porque todavía el, el camino eh, hay, que hay, que, hay que seguirlo labrando, construyendo, ¿no? Como lo están haciendo países muy cercanos que ya de alguna manera lo tienen en sus legislaciones, que de alguna manera tenemos la experiencia de ellos, es decir, es un camino que hay que empezar a, a, a recorrerlo en base a la experiencia y allá los logros que ya tienen algunos países, pero creo que es una, una, un reto interesante, ¿no? Estamos seguros que eh, vamos a mantener este contacto con todas estas entidades y para poder de alguna manera consolidar y dar de alguna manera concretar este, esta implementación que se requiere. Eh, muchas gracias. Sí, es, es un año conflictivo. Eh, continuamos con la situación sanitaria, pero también es un año de oportunidades. ¿no? Vamos a tener la tercera edición del Festival Accessine en noviembre, y esperamos que, eh, digamos, se apruebe la nueva ley de derechos de autor para que se facilite la creación y adaptación de mayor cantidad de contenidos culturales. Le agradezco a Miguel, a Fausto y a Renato por su participación y colaboración con el Cine. esperamos seguir continuando hacia el futuro para hacer que la cultura cada vez llegue a más personas. Muchísimas gracias, un abrazo, y gracias nuevamente por su participación. Gracias también a Conadis, a las intérpretes, Claudia Mendoza y Vanessa Flores, y también al Ministerio de Cultura, al Centro Cultural de España, Movida madre y a Ejeda por su colaboración para que cine lleve eh, entretenimiento y cultura a, la, eh, a las poblaciones con discapacidad visual y auditiva. Continuamos con las actividades de cine hasta el día domingo hay películas de varias eh, nacionalidades, largometrajes, cortometrajes, documentales, de ficción... Este, hay una cartelera muy muy muy interesante esperemos que las que la personas con discapacidad pero también su familia disfruten de esta película, muchísimas gracias y continuamos con las actividades de accesión. hasta pronto